Muy buenos dos, chavales. Yo soy Baishix y hoy estamos con un nuevo vídeo de Fortnite. Hoy, chicos, acaba de salir la nueva temporada 6. La verdad, que es una flipada. De hecho, vamos a ver ahora un reaccionando a todos los ítems. Que yo os enseño básicamente todos los ítems y reacciono yo a esos ítems porque es la primera vez que los veo. Y chicos, simplemente antes de ver esto, antes de ver todos los vídeos de hoy, porque os voy a traer también más vídeos, pues chicos, simplemente deciros que para empezar, como en pie, vamos a realizar un. Un sorteo de un pase de batalla De momento, ya os explicaré si podemos Hacer más y todo eso, entonces chicos, antes de nada Si queréis apoyar al canal, si queréis ser Miembros del canal, por la descripción tenéis En las primeras líneas un enlace en el que Podéis formar parte del canal Entonces chicos, si queréis conseguir este pase de batalla Lo único que tendríais que hacer sería Seguir estos requisitos, tanto En Youtube, Twitter e Instagram Básicamente lo único que tendríais que hacer en Youtube Sería suscribirse a mi canal Pegarle like a este vídeo, comentarme Algo positivo, ya puede ser temporada o algo por el estilo y también chicos Activar la campanita de notificaciones En Twitter seguirme por Twitter Y en Instagram seguirme por Instagram Vale chicos estamos en la pantalla de inicio De Fortnite y ahora me voy a meter Al modo de Battle Royale ya sabéis que han sacado la nueva temporada Y voy a reaccionar Por primera vez a los ítems que han metido En este pase de temporada eh, He visto algo por el estilo por Twitter Y demás pero no he entrado todavía Al juego entonces voy a meterme Modo de Battle Royale Ahí está Y ojo el tráiler. Me voy a callar Y lo voy a ir comentando Vale, aparece la chica esta que está dándole aquí Y el evento, ¿no? del supuesto volcán Los socorristas se hablan Dicen que ¿qué pasa? Y empieza A levantarse la tierra de Balsabotín. De la casa de Balsabotín. ¿Pero qué es esto? El cubo y Balsa Botín. ¿Rayos? Y está el otro con las palomitas. Mirad chicos, qué tocho. Es como si se hubiese formado un agujero en, en Balsa Botín. Ya ha, ha subido la isla entera. Literal. Vale, perfecto. Paso de temporada número 6. Lo de siempre. Y aquí tendríamos la primera skin, chicos con, la, con las mascotas que ya os expliqué Que iban a estar en este pase de batalla iba a costar lo mismo, 950 pavos Y a ver, a ver, ¿qué hay dentro? No sé qué, otra skin Y ojo que, fijaros, qué pedazo de ala delta O sí, es una ala delta y, el, y un pico Madre mía, qué pedazo Y a ver, mascotas por aquí, dinosaurios Dinosaurios como mascotas, estoy flipando Vamos a ver ya el pase de batalla Y tenemos por aquí las skins Flipante esta skin, eh Flipante la primera skin del pase y esta otra, con estilos desbloqueables, esta sería la, la deriva, por así decirlo, de este pase A ver, 50.000 de experiencia, además, 90.000, ojo que lo he cancelado Nivel 2, 20.000 de experiencia, 50.000, sería como deriva, ¿no? 90.000 Vale, 140.000, y la última, ¡buah! ¡Buah, qué tocho, chaval! ¡Buah, qué tocho esto, chaval! Vale, vale, vale, ¿Qué tenemos por aquí, emblemas Bien... Por aquí esto, saludos un, Vale, pues perfecto, y esto Continuamos con la siguiente, tenemos por aquí V7. y tendríamos por aquí chicos La primera mascota, creo que no me he saltado Ninguna mascota por aquí, sí, perfecto Y tendríamos por aquí chicos la primera mascota Al parecer van a funcionar como una especie De mochila las mascotas y pues eso Las vas a poder llevar ahí Y saltos y hacen cosas Creo, otra capilla por aquí, capa de fábula Que esta capa me encanta Venga, perfecto eh, Y pico por aquí, pico de mezclas, vale Continuamos con la siguiente eh, Aquí tendríamos, el como el chico este disfrazado Que pensaba yo que este era un animal, literalmente Tendríamos por aquí una estela Madre mía, qué tocho Tubo de escape, esto se parece a la estela esta de, de fuego de la temporada número 4 Vale, continuamos, porque no quiero estar Media hora comentando lo mismo Perfecto, nuevo baile, corredor <risa> Madre mía, este baile, este baile yo creo que La idea de este baile surgió hace ya tiempo Y lo deberían de haber metido antes en Fortnite Pero bueno, ya lo tenemos por aquí Y el baile se llama Corredor Muy tocho, eh, de momento hemos visto dos mascotas Un perro y un camaleón Vale, continuamos Perfecto Luciérnagas, una estela de Luciérnagas Vale, vale, eso, eso era el Luciérnagas Que yo me había confundido Aquí tenemos la estela, chicos, es, está muy guapa, eh, la estela Vale Paladín de la pradera y este sería el ala delta que os decía que estaba tochísimo, ¿eh? Para que este ala delta lo regalen, o sea, literalmente es que está muy tocho Es como si fuera una, una tumba, ¿verdad? Porque tiene ahí algo como... No, una tumba no, un cofre, algo por el estilo ¿Vale? Por aquí tendríamos otra... Es que esta capa está chulísima, ¿eh? Ecualizado, no sé qué, es que está chulísimo ¿Vale? Y por aquí, esto ya lo habíamos visto pues Continuamos con la siguiente, tenemos skin Vamos a ver primero la mascotilla Madre mía, es que esta mascota es que está tochísima, el Draco un dinosaurio pequeñito como si fueran Aquí mini bebés Y es que mola un montón, eh, mola un montón esta, Estas mascotas, un saludillo por aquí esfínteres de acero Pero bueno, que existió a él A ver, fábula, una skin de fábula Es como si fuera Caperucita roja, ¿no? Pues sí chicos Sería como una especie de caperucita roja Pasamos con las siguientes skins Ojo, ojo las alas que tenemos por aquí Alas de crepúsculo Madre mía, qué tocho está esto, eh. No me esperaba que esto estuviera tan tocho, ¿vale? Y alas de calabazas, porque ya sabéis que Halloween cae entre medias de esta temporada. Y a eh, las estela de calabaza. Perfecto, ¿vale? Esto por aquí es peluznante. Música. O sea, chicos, este sería el paquete de música. Pues eso sería por estos niveles. Continuamos con los siguientes. Tenemos por aquí otro perro, pero de otro. de otro color, de otra raza. Perfecto. Y aquí otro baile. Culebreo. Este baile es como uno que ya tenemos en Fortnite. Que es como que hace a la serpiente. Y aquí tenemos otra skin como de vampira. Crepúsculo. Aquí tenemos... Madre mía, es que está muy tocha esta skin, eh. También. No me quiero ni imaginar cómo va a ser la skin de nivel 100. Y esta, esta estela. Guapísima la estela, eh. Eh, vamos, vamos a avanzar ya Porque es que quiero, tengo ganas de ver la skin de nivel 100 Que es, creo que era el lobo Que creo que lo he visto por Twitter, creo que era el lobo Pero no he visto, eh, que creo que tiene Estilos desbloqueables, no he visto esos estilos A ver, otro dinosaurio por aquí Draco rosa, muy tocho también Un ala delta Un murciélago chaval, ala chaval Pero, pero vosotros estáis viendo esto que tocho es Este ala delta es chulísimo Míralo este a la delta es chulísimo, ¿eh? Están siendo como cosas así muy de Halloween Los ala y demás y, y la temática Calabazas y demás Bueno, tomate Pero sé que parece una calabaza ¿Vale? Casi, casi eh, los últimos niveles Una estela que me recuerda mucho a, a la estela de la temporada anterior Que yo creo que no ha cambiado mucho De hecho Y por aquí Sombra nocturna Que esto, esto es una, esto es una broma la verdad Esta skin es una broma Sombra nocturna Parte del conjunto, pozo de pizza es que esto es una broma esta skin, eh La capa, ¡ojo la capa, chaval! Capa nocturna, discreto y descarado Esta capa es como si fuera un, Una combinación de la capa de Ragnarok Y, y es como si fuera Me, me, me recuerda a un tridente de, Como si fuera de, de Poseidón Pero en amarillo, perfecto Casi, casi en los últimos niveles Tendríamos otra mascota, Wessette también eh, Baile, flamenco <risa> Ahí está Y se da la vuelta y todo bueno, bueno, bueno, bueno, bueno <risa> Ahí está Otro baile, otro aquí de música Perfecto, y la skin de nivel 100 Espero que no sea un Jonesy Vale, pero va, va evolucionando Se va convirtiendo en hombre lobo, chaval Fijaros, fijaros Va evolucionando, tal Marrón, blanco, y la fase total Un guarco, pero a muerte Se llama lo bueno esta skin ¿Qué tocho es esta skin, chaval? Mirad, mirad cómo evoluciona, tal, marrón Ahora un poquito más blanco Ahora un poquito blanco, es que yo creo que está la, la anterior a esta, la fase 5, yo creo que es la que más me gusta. Pero supongo que a la fase 6, pues cuando ya llegas a ese nivel, pues es que ya es como si eh, desbloqueases... Eh, creo que tiene opciones de personalización también de la ropa, de los colores, como estáis viendo aquí. Y es como si desbloqueases más cosas, creo que tiene más opciones de personalización que la anterior Ragnarok. También tendríamos por aquí el último dragón, es que de verdad chicos, que... Que acertada, o sea, han acertado muchísimo eh, La gente de Epic Con estos dragones Fijaros, eh, vale, pues me voy a pillar el pase De 1000, o sea, el pase normal De 950, que creo que te dan 5 niveles o algo así, era, no, no sé cuántos Niveles te dan exactamente Pero, ahí está, pase de batalla y de nivel Ahí está, lo tenemos Vale, el siguiente Objeto, además la skin de la llama Que es que está muy chula, eh, para ser la skin que te dan Nada más empezar está muy chula, y esta también O sea, esta está muy tocha también Perfecto, XP Vale, y cosas, y cosas la verdad que no nos interesan mucho. Y han cambiado aquí la taquilla. Ahora es como si le hubiesen dejado más, más espacio al personaje. Lo estáis viendo, ¿no? Que antes es como que había aquí un cuadradito. Y ahora es como si hubiesen dejado más espacio al personaje y a, y a lo que hay a la derecha. Y de hecho, es que se agradece porque es que el dragón, fijaros lo grande que es. El dragón fijaros lo grande que es, y es que no cabía, no cabía literalmente Y chicos, fijaros en las noticias, el resurgir de la oscuridad, que es justo lo que estábamos viendo en el tráiler. Ya está aquí la temporada 6, explorar los misterios, cambios en el mapa y demás Que es que, eh, está por aquí el cubo, fijaros, es que está el cubo ahí como si estuviera debajo de esa... De, de lo que ha levantado de la tierra, literal Y piedras de sombra, Encontrarlas por toda la isla y descubrir su poder A saber lo que harán estas piedras